Buenas tardes, soy el director del Servicio de Salud del Maule. Quiero comunicar a la comunidad el, deceso, el lamentable deceso de una persona, de un sexo femenino 21 años, residente de, de la comuna de Romeral. Esta paciente se encontraba hospitalizada en el Hospital Regional de Talca desde el 1 de abril. Su ingreso se produjo para tardar, eh, una enfermedad de base que en definitiva provoca problemas de inmunodepresión. Eh, disminuyen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaqueta. De tal forma de que su, su ingreso eh, se hizo a la unidad de cuidado intensivo del Hospital Regional de Talca, donde fue tratada por esta afección. Sin embargo, eh, al pasar los días, eh, es, eh, mejorando su condición general, eh, se produjo agravamiento, insisto, eh, eh, condicionado por esta enfermedad eh, de tipo general eh, asociado a una infección bacteriana diferente a lo que es coronavirus el eh, que nosotros conocemos en forma habitual y lo que nos convoca ahora la vigilancia epidemiológica. Esta paciente eh, eh, al, al agravarse eh, presenta síntomas respiratorios insisto, producto de esta hemorragia que se produce eh, en todo su organismo y por ende eh, se realiza por protocolo, nosotros eh, al presentar cuadros cuadro respiratorio, hacemos evaluación de coronavirus y la evaluación de este coronavirus eh, salió positiva, la muestra en plasma, eh, producto de, de, de esta, eh, insisto, de esta evaluación epidemiológica rigurosa que nosotros debemos hacer, la que se realiza en forma post-morte. Eh, lamentamos como Servicio de Salud y en lo personal eh, aún más nuestra eh, gratitud, nuestra, un abrazo a su familia, eh, fraterno, por esta pérdida que es tan, tan, tan lamentable.